Hola, soy Juan Nicolás Álvarez y hoy voy a hablar sobre el viscerocráneo. El viscerocráneo está conformado por ocho huesos, los cuales son seis pares y dos impares. Los pares son los cigomáticos, los nasales, los lacrimales, los palatinos, el cornete inferior que nos encuentra acá y el maxilar superior. Y los dos impares están conformados por la mandíbula, y por el bómer vamos a hablar este es el vamos a hablar sobre el maxilar en el maxilar tenemos apófisis, la apófisis piramidal que se va a articular con la apófisis maxilar del cigomático tenemos la apófisis frontal del maxilar tenemos otras impresiones que es la fosa mirtiforme la fosa canina, el agujero infraorbitario con el conducto, aquí, tenemos la escotadura nasal, la fosa piriforme, la espina nasal anterior, tenemos eh, en la apófisis frontal tenemos la cresta lacrimal anterior. y en, su, en una parte lateral tenemos las tu, ru, tuberosidades eh, maxilares y los agujeros alveolares posteriores en la mandíbula tenemos una protuberancia mentoniana unos tubérculos mentonianos tenemos un cuerpo, una rama acá vemos el agujero mentoniano acá tenemos la línea oblicua externa Aquí tenemos el ángulo, la rama, y tenemos tuberosidades para el músculo más hetero. Más arriba tenemos la apófisis coronoides, donde se inserta el músculo temporal. Aquí tenemos la apófisis condilar, que se articula con, con, con, el, con el temporal, que se llama la articulación temporomandibular, que es sinovial condilio, en su cara interna. Tenemos la espina de Spitz o língula, el orificio alveolar inferior, el surco de donde pasa el, el nervio del mismo nombre. Aquí tenemos el, eh, la, la línea miloidea donde se inserta el músculo miloideo. Aquí tenemos a, las apófisis geni superiores, geni inferiores, en los superiores tenemos eh, se inserta el músculo genio gloso y en las inferiores el genio y Más abajo tenemos el, la, las fositas digástricas donde se inserta el vientre posterior, eh, perdón, vientre anterior del digástrico, la fosa submandibular y la fosa sublingual. Y acá tenemos el, las tuberosidades para, para el músculo pterigoideo medial y en la fosita pterigoidea tenemos las tuberosidades para el músculo pterigoideo lateral. Y acá vemos la escotadura mandibular del palatino. En el palatino tenemos una lámina horizontal donde está el agujero palatino mayor, menor, acá se ve mejor, aquí en la apófisis palatina del maxilar, que no lo había dicho, está alojada, Está alojada la fosa glandular de verga. En, en una vista medial podemos ver la lámina vertical del palatino. Podemos ver el agujero pala, eh, esfenopalatino donde pasan los, el paquete esfenopalatino. Acá tenemos el conducto incisivo donde pasa el paquete de vasculo nervioso nasopalatino. Del sigomático podemos hablar de seis cosas: tres agujeros el agujero sigomático facial, el agujero sigomático orbitario y el agujero sigomático temporal que se, de, se encuentra por acá. Y de tres apófisis, la apófisis frontal del sigomático, la apófisis temporal del sigomático y la, fosis, la apófisis eh, maxilar del sigomático. Del hueso lacrimal podemos hablar de, de su cresta lacrimal posterior del saco lacrimal donde forma el conducto nasolacrimal que drena en el meato inferior. Eh, en el meato inferior eh, está limitado por el cornet inferior que es un hueso independiente. Inferior se va a insertar en las crestas turbinales que se encuentran entre, en dos huesos. En, en el maxilar en su apófisis frontal tiene una cresta turbinal inferior y en el palatino una cresta terminal inferior también. En las crestas turbinales superior del, del, del, del maxilar eh, se inserta el, el cornete, bueno, se articula el cornete medio, igual que con el palatino. Eh, para hablar de los nasales, prácticamente es sencillo, son dos donde hay, una, hay un surco para un nervio nasolava, nasolobar que se encuentra acá y listo, vamos a hablar ahora del bómen, el bómen es, se articula también con la lámina perpendicular del etnoides, su cara eh, anterior, tenemos la porción anterior, la porción posterior, acá tenemos las alas del bómen el cual se articula con el esfenoides, la articulación esfeno que es una articulación fibrosa, de esquindileses, acá se ven las alas del bómero. Muchas gracias.